Amigos estilócratas, mantener las botas de cuero limpias puede ser un dilema más Si las hemos utilizado de forma excesiva y sin cuidarlas Sabemos que la mejor manera de mantener tus botas de cuero limpias Es evitar que se ensucien en primer lugar Y un buen consejo es rociarlas con un revestimiento protector Repelente al agua antes de usarlas Pero alternativamente existen otros métodos que pueden servirte Mira, haz una solución de partes iguales de vinagre y agua Puedes usar jabón suave e hidratante en lugar de vinagre. Remoja un trapo en el limpiador, apunta a las partes manchadas de las botas, limpia las botas con un paño húmedo y después seca con una toalla. Deja que las botas se sequen lentamente. No intentes acelerar el proceso de secado colocando las botas cerca de una fuente de calor, ya que esto puede hacer las quebradizas y agrietadas. Una vez que estén secas, pule las botas con un paño suave y la próxima vez evita la formación de líneas de sal en tus botas tratándolas tan pronto como llegues a casa antes de que tengan la oportunidad de secarse. Humedece el cuero con una esponja húmeda y luego rellena las botas con papel para que mantengan su forma hasta que se sequen. Si tus botas de cuero ya están rayadas, no las frotes bruscamente. En vez de eso, sumerge un paño suave en agua limpia. Sumerge el paño húmedo en bicarbonato de sodio frota la tela suavemente sobre las marcas de desgaste, limpia las botas con un paño limpio y húmedo y seca con un paño suave. Estilócrata, por favor no dejes de suscribirte al canal y dale clic a la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima.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 y los invito a conocer mi canal Estilocracia en Youtube